El cáncer colorectal es un tumor que se localiza en el colon o el recto. Es el tumor de mayor incidencia en España y si se detecta de manera temprana, tiene un alto índice de curación. Es por ese motivo que la prevención es la mejor opción ante esta enfermedad. ...y esta prevención se efectúa mediante una prueba que se denomina cribado de cáncer colorrectal. Esta prueba detecta sangre no visible en las heces. La recogida de la muestra se realiza en casa y se envía a un laboratorio. Te explico cómo tienes que hacer para recoger la muestra en casa. Saca el tubo de la bolsa. Anota tu nombre y fecha de recogida. Pon varias capas de papel higiénico en el váter. Siéntate al revés en la taza para que las heces se queden en el papel... Desenrosca el tapón y saca el bastoncillo. La punta del bastoncillo debe tocar la muestra. Haz varias pasadas horizontales y verticales. Es suficiente con que el bastón esté manchado. Pon el bastoncillo dentro del tubo, tápalo bien y agítalo. Ponlo en el sobre y entrégalo en el centro donde te lo proporcionaron. Si no lo puedes llevar el mismo día, guárdalo en la nevera.